Lucho, definiste. Bueno, pará. Sí. Lucho viene de sacar una sexta falta, ¿no? Y ganar, le ganamos a Espeleta 3 a 2. Y ahora, gracias a esa jugada espectacular, Urlingan gana 2 a 1. Muchas gracias, Por primero, por volver a hurlingham Y segundo, felicitaciones por tu presente. De nada, gracias. Eh, bueno, sí, lindo gol. Lindo gol se dio... Eh... Los, los, los compañeros saben que tienen que ir para adelante cuando yo encaro y bueno, la verdad que después hicieron también una genialidad, el mono lo deja tirado uno y bueno, por suerte entró, merecíamos ganar igual desde antes, así que creo que fue un buen partido y, y arrancamos muy bien lo esperábamos y, y bueno no nos no podemos relajar eso, no se pueden relajar porque ahora viene una fecha libre, después viene Vélez no eh, pero fue un, es un gran comienzo, ¿no?, para, para Burling en esta división C de futsal Sí, sí, queríamos cambiar un poco lo, lo que venía pasando en el club, que era derrota, pelear bien la parte de abajo, nos propusimos eso y creo que el arranque es, es ideal. Ahora se nos vienen como decimos, la fecha libre para descansar, para trabajar, esto lleva muchísimo desgaste y, y bueno, después se nos vienen rivales como Vélez, solboy que tienen las mismas aspiraciones que nosotros. Entonces, pero nos vamos a preparar y tengo fe en el equipo. La verdad que lo que corren todos es tremendo. Se los ve muy concentrados, se los ve muy tranquilos, muy trabajando, como dice el técnico, laburando la jugada. Sí, sí. A veces parece muy todo trillado, pero es la humildad que tiene el grupo. Somos todos jóvenes. Cada uno entiende el rol que tiene y eso creo que es fundamental. Te agradecemos por volver al club, lo mejor. Y para este año. ¿vale? A ustedes, gracias. Vale. Que ande todo muy bien. Gracias. Que ande todo muy bien. ¡Es moral, padre! ¡Es moral! ¡Es moral! ¡Es Vos ¡Es moral! en Vamos estamos, con Santiago Martín, estamos con Tomás Ragio, eh... Muy, muy buen arranque este año del campeonato, ¿cómo lo ven ustedes? Este, ¿Cómo fue un poquitito este partido, si quieren contar? Hey, <ríe> bueno, eh, la verdad que 6 puntos de 6 es, es, es clave, la verdad. Eh, no esperábamos arrancar así, fue un poco más incertidumbre porque éramos muchos chicos nuevos, entonces, bueno, nada, eh, haber ganado los dos primeros es un buen envión para, para arrancar el torneo. Eh, se, se ganó contra Espeleta un, un partido muy complicado Que íbamos 2 a 0 abajo eh, ¿Eso fue un poco el, eh, el envión para jugar este partido? ¿Cómo lo ven ustedes? No, sí, fueron dos partidos con rivales muy duros Que mm -hmm. los dos no pelearon hasta el final En este también eh, Pero bueno, gracias a los chicos que dejaron toda la vida Lo de afuera, lo de adentro, todo hasta el técnico Fuimos sacar el partido adelante que es lo importante bueno, muchas gracias por, por este presente en el club ¿Cómo, ¿Cómo ven un poco eso? Este año en el club, lo, las cosas que se están haciendo El esfuerzo de cada uno ¿Cómo lo ven un poquitito? Bueno, vamos paso a paso eh, Se arrancó muy, muy de cero O sea, más abajo que cero Entonces, bueno Y <risa> Ir escalón a escalón Intentar eh, seguir creciendo Y estamos para eso Para seguir sumando paso a paso Y e ir eh, dejando la vida como hacemos siempre Bien ¿Ahora se descansa? Porque tiene una fecha libre Se descansa ¿Y después se piensa en Vélez O ya se está pensando en Vélez? No, no, ya estamos pensando en Vélez. Eh, sirve esta, esta fecha, esta semana, para descansar un poco, pero siempre trabajando con la cabeza puesta del rival que viene. Así que bueno, eh, vamos a seguir esperando eso. Bueno, muchísimas gracias y todo lo mejor para, para ustedes. Gracias a ustedes. Dale. Gracias, ¿sí? Dale, muchas gracias. Gracias, gracias. Sí. Vení, Hernán, vení, vení. Vení, dos segundos, Hernán, vení, vení. Erna, vení. Bueno, cerrado. Nada. Eh, muchas gracias a todos por estar del otro lado, esto es una nueva organización en el, en el Triangulito, en, club, en el Club Deportivo Burlingham, donde todos le estamos metiendo garra y corazón y bueno, este es el resultado, ¿no? que la gente venga, que acompañe, que esté conforme, así que nada, espero que, que estén todos muy bien desde su casa y muchas gracias por seguir a la hora de Burlingham.